estudio de economía digital Perú a cargo de Alay tendremos como expositores a Adela Goberna de Alay y Guillermo Cruz consultor a quienes pido por favor pasar a ubicarse en el prosenio y van a comentar estas exposiciones por la Cámara de Comercio de Lima en las que se desempeña como director Juan Antonio Casas a quien invitamos también a que se acerque Rocío Echevarría, del Ministerio de Relaciones Exteriores, Rodrigo de la Parra, de ICAM, y David Jaffe, Jeff, de Indiabor, Perú. Participará como moderador, Sandro Marconi, asesor del Ministerio de Transportes y Comunicaciones. Para quienes participan en este panel número 3, estudio Economía Digital Perú a cargo de Alay, pido que los presentes les brinden un fuerte aplauso, por favor. Los micrófonos. Buenas tardes, gracias por estar acá. Eh, efectivamente agradezco a los organizadores no solo la, la invitación a participar, sino por supuesto la, la, el desarrollo de un evento de este tipo. ¿No? Claramente son vacíos que tenemos eh, en el desarrollo de estos temas, en el pensar estos temas, en airear estos temas. Eh, vale la pena mencionar que en estricto técnicamente eh, soy en este momento director de tecnologías eh, en el Ministerio de la Producción. ¿no? Eh, efectivamente el, el ministro ha cambiado y eventualmente seguro lo acompañaré pero técnicamente hablando sigo siendo director de, del Ministerio de Producción y desde ahí hay algunas cosas que eh, compartiré ¿sí? sin más ¿no? le paso la voz a los presentadores muchas gracias buenísimo, gracias Sandro bueno yo voy a dar un pantallazo general de cómo estaba América Latina en el tema de economía digital para después darle pie a Guillermo para que presente los, los resultados que obtuvimos en, en el Perú. El ecosistema digital de América Latina tiene un valor estimado de 37 billones de dólares, eso es mucho dinero. Y en América Latina tenemos nueve unicornios, es decir, nueve empresas de base tecnológica que valen más de un millón de dólares cada una. Eh, además de eso, sería redundante decirles que Internet revolucionó la forma en que hacemos negocios y la forma en que nos comunicamos. En, 2000 solamente, en el año 2000, solamente el 5% de los latinoamericanos usábamos Internet. En el año 2015, más del 50%. Pero la pregunta que nos estamos haciendo todos y que nos hicimos desde ALAI para poder encarar este proyecto es, ¿de qué forma Internet pasa? ¿De un Internet del consumo a un Internet de la producción? ¿De qué forma vamos a hacer que los procesos productivos se vean acelerados y se vean mejorados a través de la, de la utilización de Internet para justamente aceitar estos procesos y generar que nuestros, nuestros ecosistemas eh, industriales y nuestras industrias se vean potenciadas y podamos avanzar hacia realmente la generación de un comercio digital, un comercio electrónico y un comercio en general mucho más fructífero para todos. Entonces, algunos datos que hallamos en un reporte que hicimos en conjunto con Conecta Américas, que es una división del BID, del Banco Interamericano, es que, por ejemplo, en Chile, el 100% de las empresas que tienen presencia en línea, exportan a más de 28 mercados. Mientras que aquellas que no se han tecnificado y que no utilizan Internet como un Internet de la producción, solamente el 18 exportan y solamente a dos mercados. Esto nos demuestra que existe una gran oportunidad de poder tecnificar nuestros negocios y de poder llegar a nuevos mercados. Pero la otra parte que también vimos es que el 83% de las empresas encuestadas, que son más de 250 pymes eh, a lo largo de toda América Latina, comentó que a través de la utilización de Internet en sus procesos productivos alcanzaron nuevos mercados internos, es decir, el 83% pudo recircular sus mercaderías y llegar a nuevos, eh, a nuevos consumidores a través de la tecnificación de sus procesos. Entonces, con este parámetro o con este, digamos, con este pantallazo que tenemos y con esto que tenemos acá en este momento, es que desde la ley decidimos impulsar este estudio que Guillermo ahora les va a pasar a, a presentar. Bueno, muy buenas tardes. Eh, muchas gracias a los, organiza los organizadores por esta oportunidad de venir a, a presentar acá los resultados, como dijo Adela, de un eh, estudio contratado por la Asociación Latinoamericana de Internet eh, sobre economía digital en América Latina. Eh, mi nombre es Guillermo Cruz, yo soy colombiano, he consultor, he trabajado eh, durante algunos años con el gobierno de, de Colombia y actualmente soy consultor en temas de economía digital eh, básicamente lo que yo tengo entonces para esta parte del panel es un resumen de este estudio eh, eh, voy a tratar de ir eh, digamos muy, muy, de, de una manera muy concreta a los principales mensajes de los resultados del estudio les pediré disculpas si paso muy rápido por algunas diapositivas eh, para no extendernos demasiado en la presentación y más bien eh, ocuparnos un poco más de la, de la discusión. Eh, empezaré diciendo que este es un estudio que se realizó para un conjunto de países de América Latina, unos siete países, eh, y pues, eh, el foco de la presentación de hoy es en los resultados y recomendaciones para Perú. Eh, las, eh, lo, el contenido de la presentación está estructurado en cuatro, eh, Capítulos, un primer capítulo de contexto y alcance, el, alcance del estudio que les voy a presentar. Un segundo muy rápido, sobre diagnóstico, no voy a ir mucho sobre, sobre esta parte porque ya las cifras las pueden ver ustedes en las infografías eh, y luego las, podré, las podrán ver en el estudio. Eh, el tercero, eh, un diagnóstico de barreras y oportunidades eh, al, al, al, a, la, a la digitalización de la producción Específicamente en el caso del Perú Y finalmente un conjunto de recomendaciones de política Que de, digamos que plantea eh, a LAI como eh, insumo Para los, los futuros desarrollos de políticas digitales en, en este país Entonces empezamos con contexto y alcance eh, No me detendré mucho tampoco en esta parte Ustedes saben eh, digamos que el mundo está cambiando el, Los usuarios de internet se han multiplicado eh, en los últimos, digamos, más de un poco más de 10 años han pasado de 1.000 millones a 3.700, casi el 50% de la población está conectada. En los países OCDE casi el 90% de las empresas ya están conectadas a Internet, un poco menos en los países de ingreso medio e ingreso bajo. Pero básicamente a partir de todo esto que está pasando, pues que los flujos de datos a nivel internacional eh, están aumentando exponencialmente. El tráfico de IP mensual creció por 2.8% entre 2011 y 2016 y por 14 el tráfico de datos en las redes móviles. Entonces tenemos una dinamización eh, de los flujos de datos a nivel internacional que sumado a otra tendencia que es el de las tecnologías emergentes que son básicamente ustedes todos han oído hablar o conocen a profundidad el tema el Big Data, las tecnologías de la nube, el Blockchain, eh, la robótica, el Internet de las Cosas entidad de las cosas, perdón, y la inteligencia artificial, sumados a este esta dinamización de los flujos de datos, pues básicamente está generando las bases para lo que se conoce hoy como la cuarta revolución industrial, ¿cierto? Que es eh, eh, que los diferentes sectores económicos en, alrededor del mundo están empezando a incorporar tecnologías, ya no solamente para relacionarse con sus clientes con, y con sus distribuidores, sino también para cambiar radicalmente los modelos operacionales y los modelos de negocio. Abajo aparece, desafortunadamente está un poco, un poco pequeña la letra, pero aparece eh, un... un, un, un eh, eh, eh, digamos una, un ordenamiento que hace eh, una firma de Lloyd sobre el nivel de impacto que está generando la cuarta revolución industrial en diferentes sectores algunos sectores están viendo ya eh, cambios radicales, disrupciones radicales en sus modelos de negocio en otros sectores se prevé que esta disrupción sea en los próximos años, eh, pero de una u otra manera todos los sectores productivos, todos los sectores económicos de la economía se van a ver eh, impactados por esta nueva revolución. Y esta discusión es relevante para América Latina, eh, obviamente dentro de esto para Perú, porque nosotros, nuestra región, ha tenido un problema que ha, ha venido eh, trayendo desde, desde hace muchos años, y es que el crecimiento de nuestra, de nuestra región y de otros países ha estado principalmente soportado en, en el crecimiento poblacional, el crecimiento en el, en el empleo. Si ustedes ven esta gráfica, eh, es una gráfica que hace McKinsey sobre la contribución al crecimiento Durante el periodo 2010-2015 En las diferentes regiones del mundo La primera línea es América Latina Y muestra que eh, el, La contribución al crecimiento Gracias a ganancias de la productividad Fue del 22% Mientras que el complemento El 78% fue gracias a crecimientos En el empleo Si crecimos, nuestra región creció Principalmente por aumentos Poblacionales y reducción en desempleo la, la película, eh, digamos, o la foto en Asia es totalmente al, al contrario. Más del 80% del crecimiento se explica por aumento en la productividad y eh, un 14% por aumento en la población. Entonces, nosotros somos de todas las regiones del mundo, la región que principalmente basó o ha basado su crecimiento durante los últimos años por eh, aumentos poblacionales. Eh, entonces esto nos, digamos, nos genera eh, una, eh, una reflexión y es cómo podemos nosotros tener un crecimiento sostenido hacia los próximos años, eh, eh, cuando obviamente este tipo de crecimiento va a tener, va a tener un límite. Y aquí es donde entra el concepto de la cuarta revolución industrial y de la economía digital. Si queremos dar un salto como región en crecimiento económico y en productividad, se nos plantea una gran oportunidad y es la incorporación de las tecnologías digitales para eh, aumentar la productividad, los niveles de innovación en eh, los sectores económicos de nuestros países. En este contexto se plantea este estudio que les estoy presentando, que tiene dos objetivos, caracterizar el ecosistema digital de cada uno de los países objetos del estudio, entre ellos Perú, eh, y proponer las principales políticas públicas que permitan impulsar la economía digital en los países y contribuyan al desarrollo productivo, con básicamente tres preguntas de investigación, cuáles son las principales barreras y áreas de oportunidad para el desarrollo de la economía digital en, en los países estudiados, qué nuevas oportunidades y áreas de desarrollo que no se están aprovechando plantea la economía digital, eh, eh, eh, digamos en los sectores relevantes de las economías y qué acciones estratégicas deben implementar los países en el corto y mediano plazo para aprovechar esta revolución industrial, esta cuarta revolución, esta nueva economía digital como un motor de crecimiento durante los próximos años. Eh, paso entonces a la parte del diagnóstico, voy a mostrar únicamente eh, tres diapositivas, no me no voy a tener mucho acá porque aquí podríamos estar dos horas eh, mostrando las diferentes métricas de, de cómo está ubicado Perú en comparación con otros países de referencia en aspectos digitales. <coughs> Esta muestra simplemente un resumen de algunos de los tres principales indicadores de digitalización, el NRI del Foro Económico Mundial, el índice de digitalización de la UIT, el índice de banda ancha del BIT, Básicamente lo que se muestra es que el nivel de digitalización del Perú está muy en el, digamos, en el promedio, en el contexto latinoamericano, eh, por encima de muchos países de la región, pero también con otros países, eh, ex, eh, digamos, eh, eh, eh, principalmente desarrollados, eh, digamos que tienen niveles de digitalización mayores, en donde Perú tiene, digamos, un, un camino por recorrer todavía eh, importante. Eh, y básicamente... En este, en este contexto de, de, de revisión del diagnóstico, uno puede ver que Perú tiene algunas variables en las que está bien posicionado internacionalmente y otras en las que está mal posicionado internacionalmente. ¿sí? No muestro los, las diapositivas al respecto para no detenerme mucho, pero, eh, digamos, resumiendo, básicamente Perú tiene, como ustedes saben, una alta penetración de telefonía móvil, eh, un, una buena o alta velocidad de, de la banda ancha móvil, un nivel de avance importante en la adopción del protocolo IPV6 si se compara con otros países de la región, eh, niveles de emprendimiento en general altos, eh, no necesariamente emprendimiento digital, pero sí niveles de emprendimiento importantes y un nivel de demanda de usuarios de internet, que está también de, al nivel de las prácticas internacionales de la región. Dentro de las variables en las que Perú tiene retos, en las que digamos este, se encuentra por debajo de los promedios regionales, son eh, algunas variables de penetración de banda ancha, número de IXPs, velocidad de servicios en la nube, y las variables relacionadas con bancarización, um, uso de pagos electrónicos. Eh, disponibilidad de financiación para el emprendimiento, generación de contenidos eh, y otras eh, que vamos a ver un poco más en detalle más adelante. Ahí resalto también la diferencia entre el nivel de adopción que se está presentando a nivel de usuarios, en comparación con el nivel de adopción de eh, eh, eh, a nivel de empresas de actividades como el comercio electrónico. Entonces Digamos un poco eh, resumiendo eh, en, la, en la parte del diagnóstico, pues Perú con, digamos lidera la región en ciertas, en ciertas eh, variables de eh, lo que uno podría nominar el ecosistema digital, pero igual también tiene grandes retos en ciertas otras relacionadas principalmente con conectividad, transacciones, bancarización y generación de contenidos locales principalmente, para no detenernos mucho en esta parte. Eh, si uno, re, re, digamos, muy en línea con el, con el panel de la mañana, si revisa también el, el eh, entorno institucional y regulatorio, también uno puede ver que eh, existe, digamos, una multiplicidad de agentes, de entidades interviniendo en aspectos digitales, digamos, con un, con un proyecto muy interesante, que es el de la transformación del Viceministerio de Comunicaciones en el Viceministerio TIC, eh, que muy posiblemente va a poder articular un poco esta multiplicidad de agentes. Eh, en la agenda digital, un, un, digamos, en la existencia de una agenda digital reciente, un capítulo de TIC dentro de la Agenda Nacional de Competitividad, que le da, digamos, importancia a estos temas, pero aún las políticas, y esto no solamente pasa en Perú, pasa en, en general en la región, las políticas digitales muy enfocadas hacia aspectos de acceso y hacia aspectos sociales, que es algo muy importante, pero digamos todavía no tanto, no, no, no dando tanto énfasis a todo lo que se denomina como el Internet de la producción. Y en aspectos de legislativos también. Perú eh, con desarrollos legales eh, que, lo, que los ubican un poco en la frontera también de la región, digamos, ha implementado, no solamente cuenta con una ley de telecomunicaciones, con eh, la incorporación en la legislación del eh, concepto de neutralidad de, de red y unas legislaciones sobre comercio electrónico que, digamos, muestran que el, el país se encuentra eh, desarrollando o generando las bases para la economía digital. Eh, ahora sí, pasemos al grueso del estudio que es el diagnóstico de barreras y oportunidades. Antes, si me perdonan, yo voy a hacerme un, un poco de agua. Entonces, en esta parte, empiezo por la evaluación de las barreras a la digitalización del país. Eh, básicamente, el foco de este estudio, como les dije, fue eh, estudiar, valga la redundancia, eh, todo digamos, lo relacionado con Internet de la Producción, un poco las, las políticas y los diagnósticos existentes a nivel de acceso, a nivel de eh, eh, eh, eh, incorporación de las, de las TIC en sectores como la educación, etc. digamos, están diagnosticados, existen... Eh, diferentes eh, autores y estudios que, que han estudiado este, esta dimensión, eh, lo que se buscó en este estudio fue complementar el conocimiento existente en cómo están los países, incluido el Perú, en lo relacionado con eh, la incorporación de las TIC en los sectores productivos, la digitalización de la producción. Entonces, en este contexto, eh, eh, digamos lo primero que se realizó fue una evaluación de las barreras ¿cierto? a la digitalización de los sectores productivos en el Perú con base en, en un marco conceptual que es el Digital Entrepreneurship Scoreboard que es de, como el tablero de mando de eh, emprendimiento digital de la Comisión Europea que básicamente plantea que existen cinco grupos de factores habilitadores de lo que se denomina como la innovación digital en un país eh, que son los que ustedes ven en la, en, la, en, la, en la diapositiva en azul oscuro base de conocimiento digital y mercados TIC eh, ambiente de negocios digitales, impuestos y ambiente financiero habilidades digitales y mentalidad emprendedora. Es decir, todo lo relacionado con la generación de un ambiente propicio para la innovación digital, tanto en el aspecto de financiamiento, de talento, de cultura, de un ambiente adecuado de negocios y de eh, aspectos relacionados con conocimiento, como inversión en I+D, etcétera. Entonces, eh, según este marco conceptual, los países que tienen desarrollados cada uno de estos cinco factores habilitadores, generan resultados importantes en dos dimensiones, que son eh, los, los eh, rectángulos de la parte de abajo, que son básicamente emprendimientos digitales, se empiezan a generar innovación digital, startups digitales, ¿cierto? Generando soluciones para los sectores empresariales y, digamos, aquí entra en juego la dimensión de transformación digital. Entonces, eh, eh, digamos, lo que se busca eh, digamos al, al, al considerar un marco conceptual de este tipo es cómo dinamizar una innovación digital que genere soluciones, aplicaciones, etcétera para los sectores productivos de la economía de un respectivo país, de un de determinado país ¿sí? y que estas soluciones, esas aplicaciones efectivamente se implementen en los sectores productivos como un mecanismo para una mayor productividad y una mayor competitividad entonces teniendo en cuenta este marco conceptual eh, se realizó un diagnóstico de eh, las barreras a la innovación digital en el Perú y en los diferentes, en los otros, en los otros países, eh, objeto del estudio, en cada una de las cinco dimensiones que le mostré. Eh, y eh, lo que se hizo fue tomar los indicadores representativos en cada una de esas dimensiones y comparar el valor del de Perú con algunos países de referencia eh, en el, para el estudio para el caso del estudio se tomaron Estados Unidos y Chile como eh, casos eh, digamos de referencia en innovación digital en la región en, por lo menos en, en, en América eh, y esto nos digamos a partir de esta a partir de esta comparación y eh, de una un cálculo de unos indicadores eh, relativos entonces, se pueden encontrar algunos aspectos en los que eh, Perú está muy bien en relación con las prácticas internacionales y otros aspectos en los que tiene eh, mucho por mejorar. Eh, y básicamente, eh, lo que ustedes ven en colores, digamos lo, los valores que están en rojo, son los aspectos que uno podría denominar como barreras críticas a la innovación digital, eh, porque son eh, aspectos o indicadores en, lo, en los que Perú tiene un valor muy inferior a la práctica internacional eh, respectiva. Los que están en amarillo las denomino barreras moderadas y los aspectos que están en verdes eh, son aspectos en los que Perú está a nivel de la práctica en la dimensión eh, respectiva. Y básicamente, para, para no detenerme mucho en el detalle, eh, los aspectos críticos que salen en estas dos primeras dimensiones, base de conocimiento y ambiente de negocio, son el gasto en I más D como porcentaje del, del PIB, eh, como, un, eh, como un, un, una, un, una variable en la que el valor de Perú está muy por debajo de la eh, práctica internacional y la velocidad de servicios en la nube. La velocidad de servicios en la nube como una, una factor habilitador de digitalización en las empresas eh, eh, en los diferentes sectores económicos. Otros aspectos en los que no, que no están en, a un nivel crítico, pero igual en donde hay mucho que mejorar, son aspectos como la eh, existencia de redes de conocimiento, eh, digamos interrelación entre universidad y empresa, eh, el uso de tecnologías en las empresas, la penetración de banda ancha en general, el desarrollo del comercio electrónico y eh, aspectos relacionados con el marco regulatorio eh, y eh, legal del país. Eh, en las otras tres dimensiones, acceso a financiamiento, talento y cultura de emprendimiento, eh, el aspecto crítico principal es la disponibilidad de eh, ingenieros, eh, ingenieros eh, técnicos, tecnólogos en general profesionales De las áreas relacionadas con Tecnología, matemáticas y ciencia Tenemos todo el, el, el, el componente De recursos humanos es un, es, es un aspecto donde los indicadores De Perú están por debajo De las prácticas internacionales eh, Y adicionalmente En aspectos de barreras moderadas eh, En general el uso, la bancarización El uso De, de, de, de de herramientas electrónicas para, para, la, para las transacciones y, eh, y la disponibilidad de financiamiento para el emprendimiento son también dimensiones en donde el Perú tiene eh, digamos un, un, un camino por recorrer y por mejorar pasando a las áreas de oportunidad, ya vimos un poco las barreras vamos a ver las oportunidades, también las, voy a, las voy a mencionar muy rápido para no extenderme eh, Lima aparece dentro del mapa mundial de eh, ciudades generadoras de servicios de outsourcing, esto digamos muy relacionado con la fortaleza del sector servicios dentro de la economía eh, peruana adicionalmente como les mencioné eh, eh, los indicadores de tasa de emprendimiento del Perú eh, están por encima de la mayoría de los países de la región desafortunadamente este emprendimiento no, es, no está relacionado con el emprendimiento digital pero en general sí hay una tasa eh, muy importante o digamos una propensión al emprendimiento en este país que se convierte en una oportunidad para la digitalización de la economía y un contexto internacional donde hay una demanda creciente, tengo tres minutos, hay una demanda creciente de eh, servicios de tecnologías de la información y de servicios habilitados por las TIC que representan también una oportunidad para este país en la medida en que se empieza a generar innovación digital que no solamente alimente los sectores de la economía, sino también otros países. Bueno, eh, rápidamente, en este contexto de análisis de oportunidades, adicionalmente se preseleccionaron una serie de sectores productivos, son los 10 que aparecen ahí, las MIPIMES, el agro, la manufactura, el comercio, el transporte, el turismo, servicios financieros, audiovisuales, educación y, y eh, servicios de, eh, digamos en general, el sector TI que son sectores que están siendo, como les dije, transformados por las diferentes tecnologías digitales y se aplicó una metodología de evaluación para ver cuáles serían los sectores con las mayores oportunidades de eh, beneficiarse de la economía digital en el contexto de la Cuarta Revolución Industrial, para el caso del Perú. Las, eh, los eh, factores o lo, los criterios para esta evaluación fueron básicamente que exista una demanda interna, que el sector tenga... Digamos, una, eh, una, una representatividad dentro del PIB nacional, que existan ciertas capacidades, emprendimiento, eh, trabajando en ese sector, eh, participación del sector dentro de exportaciones, etcétera, eh, que esté priorizado el sector dentro de las políticas eh, de desarrollo productivo nacional y que exista una demanda externa por ese sector. Entonces, eh, utilizando esos criterios, se implementó una metodología cualitativa eh, para determinar cuáles serían los sectores con las mayores oportunidades eh, y para el caso del Perú, eh, básicamente salieron que las, eh, la, o digamos, resultó que los eh, sectores con las mayores oportunidades son en realidad, las empresas y las MIPIME, el sector de comercio, el sector del turismo y el sector de servicios, de otros servicios de negocio. Esto no quiere decir que sean los únicos sectores con los que se deba trabajar para digitalización, pero sí serían los sectores en los que se podrían generar efectos de demostración para el resto de sectores de la economía sobre transformaciones tangibles eh, en tanto en modelos operativos como en modelos de negocio. Eh, y finalmente, a partir de este diagnóstico de barreras y oportunidades, eh, se definieron una serie de recomendaciones de política. Eh, se propone digamos que se considere una visión de ecosistema digital eh, eh, consolidado a partir del fortalecimiento de la, de la industria digital local, que se genere y que este ecosistema genere una innovación de, digital que contribuya al desarrollo productivo específicamente de, o principalmente de los sectores económicos relevantes como el comercio, el turismo, los servicios de negocio, las MIPYMES, etcétera. Eh, para esto entonces, para lograr esta visión, el estudio, el estudio define una serie de acciones de política recomendadas en cada una de, los, de las di, di, dimensiones que mencioné en el marco conceptual de innovación digital, transformación digital, financiamiento, ambiente de negocios, base de conocimiento y fuerza laboral. Eh, digamos No me voy a tener en cada una de ellas porque tengo ya que terminar, pero digamos se lo podrán ver ustedes en el, en el estudio un poco lo que se busca es proponer una serie de acciones que podrían nutrir una agenda, una nueva digi agenda digital del Perú para dinamizar la innovación digital y la transformación digital en los sectores relevantes de la economía. Eh, en, digamos, aquí estoy mostrando que de estas 22 acciones de política ya hay avances, pero no arranca de ceros ha venido ya implementando algunas acciones de política y algunas iniciativas que contribuyen, que están contribuyendo a dinamizar la innovación, pero obviamente hay que, eh, eh, eh, digamos, eh, reforzar eh, de, o acelerar un poco el, el camino para poder aprovechar realmente la economía digital. Se propone una hoja de ruta con, digamos, un, una eh, clasificación de estrategias o de iniciativas en las estratégicas, las victorias tempranas, las tácticas, etcétera, para, digamos, mostrar algo de priorización. Y finalmente, estos son los mensajes, los mensajes con los que cierra el estudio. Eh, son estos seis. La economía digital ofrece nuevas oportunidades para el desarrollo productivo y la innovación. Eh, los sectores productivos con mayor potencial, bajo la metodología utilizada, son el comercio, los servicios de negocio, el turismo y las MIPIME. Eh, para aprovechar esas oportunidades, Perú tiene una serie de fortalezas y una serie de retos, ¿cierto? Eh, digamos ya, ya, ya los mencioné, dentro de las fortalezas eh, se encuentra la amplia cobertura de las redes móviles, la cultura del emprendimiento, la economía orientada a servicios y el comercio internacional, la apertura de la economía. Dentro de las barreras eh, existe algo todavía de infraestructura de conectividad, que es un tema en el que se está trabajando mucho el país, pero todavía... Digamos, ahí hay, hay, hay un trecho por recorrer, calidad de servicios en la nube, nivel de bancarización, financiación al emprendimiento, capital humano y marco regulatorio institucional. Y finalmente, el nuevo plan de gobierno y el nuevo viceministerio de TIC serán los espacios ideales para la implementación de una nueva agenda que eh, no solamente impulse la digitalización del consumo en el Perú, el acceso de las TIC a la población, a la educación, sino también... Y la transformación de la economía en una economía más productiva. Con esto cierro, muchas gracias por su atención. Bueno, agradezco a Guillermo porque efectivamente se mantuvo en el, en, en el tiempo reglamentario lo que ha sido difícil porque tenía un montón de cosas que decir. Creo que en el transcurso de, la siguiente, de los siguientes minutos eso se va a resolver. No tengo claro si tenemos que absorber los 30 minutos de retraso con los que empezamos o si corremos nomás todo. Entonces, hasta que alguien venga a indicarme lo, lo contrario, asumiremos que igual nos vamos a dedicar una hora y media a este tema, ¿no es cierto? Si les parece, no, no. Bueno, ya, rápidamente ya nos dijeron lo contrario. Entonces yo solo un comentario muy general eh, sobre la base de lo, de lo que presenta el estudio. Creo que a veces nos toca preguntarnos si estos, estas fallas, estos defectos que tenemos en, en la economía digital o en el ecosistema digital, son cosas que estamos haciendo mal en lo digital o en verdad son cosas que venimos arrastrando y que hacemos mal desde hace rato. ¿no? O sea, cuando vemos el, el porcentaje de inversión en I más D... O cuando tenemos claro que el 70% de la economía es informal y que esa informalidad en verdad le pone trabas a la productividad y la competitividad. O sea, las compañías informales, no estamos hablando hoy día de que el problema con las empresas informales es que no pagan impuestos. El problema con las empresas informales es que tienen techos de crecimiento muy bajos. ¿no? Entonces cuando vemos, tenemos en cuenta esos, esos indicadores de la realidad, ¿no? podríamos pensar que la agenda que tiene el Perú tiene que ver también con saldar cuentas del pasado ¿no? también es importante entender que la oferta del estado es fundamental ¿no? y, a, y a veces creo que a nuestros compañeros de otros países les, les, les cuesta imaginar lo atrasado que está el estado en términos de servicios ¿no? hoy día no más del 5% de las compras del estado se hacen a través de alguna herramienta sistematizada y eh, en, el, en el catálogo electrónico no hay más que 3.000 empresas no, proveedoras de 1.800.000 potenciales empresas proveedoras. Entonces quiere decir que el principal ofertante de servicios digitales no ha estado a la altura de lo que sí ha sucedido en otros estados en la región. ¿no? Entonces eso es, para la gente que trabaja en el estado, como yo, es una de las cosas que nos sensibilizan. Planteo que hagamos una primera ronda general de comentarios, si les parece, eh, y luego vemos si eh, hay algunas preguntas del público. Yo tengo algunas preguntas anotadas y entiendo, Rodrigo, que tú tienes un video que quieres compartir con nosotros. ¿no? Eh, entonces, sigo el orden el orden del programa. ¿sí? Eh, discúlpame, queda claro que no eres César Ceballos. ¿Podrías, por favor, decir, presentarte? Tú vienes por la Cámara de Comercio de Lima. Sí. Eh, bueno, eh, me había presentado en antes que llegaras, pero bueno. Yo soy José Antonio Casas, soy director de la Cámara de Comercio, represento al sector TIC en, en el directorio de la Cámara. Eh, bueno, como todos ustedes saben, la Cámara de Comercio es el, el gremio de gremios, es el más grande del país, agrupa más de 16.000 empresas de todos los sectores, desde la PyME hasta manufactura, construcción, turismo. Yo represento a, a, al gremio TIC dentro del, del directorio de la Cámara, ¿no? Eh, César es el, el, el presidente de este gremio, pero yo soy el director que representa ante el directorio al, al sector. Eh, un poco en relación a las cifras que, y los resultados de la, del estudio, creo que todos hemos visto antes eh, estudios similares con conclusiones cercanas, eh, con un análisis eh, a veces con, pienso yo que con un poco menos de ambición y alcance del que ha tenido este, lo felicito realmente por, por lo que han intentado conseguir, me gustaría saber cuáles han sido las fuentes en general, sobre todo para sacar los datos eh, peruanos en mucha medida eh, coinciden con lo que nosotros tenemos, y bueno, para hacer como nos pidió el moderador eh, Sandro, ¿no? Eh, nos este, hacer un, una, una reflexión a, eh, a vuelo de pájaro sobre el tema, en una cosa muy general, les puedo decir que yo represento la visión del sector privado y a veces eh, me siento un poco sometido a presiones esquizofrénicas como empresario. ¿no? Soy un empresario que vive con otros empresarios que están en un directorio del viejo cuño, igual como lo tienen otros, eh, otros eh, gremios grandes, que están hechos a, a usanza y con estructura que nos, nos dictó la economía industrial. No me gusta eso de la Cuarta Revolución Industrial de ninguna manera, es una forma de, de prolongar el pasado, la agonía de esa visión este, reductora, que es la visión de, de la sociedad industrial. Y, este, y convivo con estas, como les digo, con estas empresas que eh, reclaman un montón de, de, de circunstancias negativas, ¿no? Y yo me desespero tratando de hacerles entender que la salida a esa a esa, a esa problemática es justamente que están en el, en, en el momento en que tombianamente está cayendo una civilización y arrancando otra, y ellos se niegan desesperadamente a abandonar esta, esta sociedad industrial y empezar a, a incorporar desde actitudes hasta, hasta este, sentimientos y, y, y propia, cosas propias del ADN de las empresas que tienen que ver con con la sociedad de la información sociedad del conocimiento, como se llama ahora ¿no? ellos no, eh, para ellos este, mis propios colegas no, te, yo hablo en chino, es, es innovación estas cosas son eh, juguetes son no, nombres que al, al final eh, se vienen de afuera y solo sirven para mejorar el discurso de unos cuantos consultores, que entonces es un poco difícil eh, para mí como, como, como un representante de un gremio tecnológico estar en medio de de este, ...de este escenario cambiante. ¿no? Eh, un poco como, como también para verlo desde un punto, punto de vista general... ...yo creo que sí coincido con el hecho de que nosotros estamos tratando... ...de ajustar ciertas cosas que vienen eh, desde afuera... Eh, ...perpetuando ciertos defectos que como sociedad tenemos... ...y que se reflejan al fin y al cabo también en nuestras empresas... Hoy día almorzamos y, y un amigo nos decía, al fin y al cabo las cosas son, las empresas no son empresas ni las instituciones, no son instituciones, todo se reduce a personas. Y las personas en realidad, en nuestra sociedad, nos hacemos muchas veces la, eh, la, la, la pregunta ¿por qué esta sociedad, a pesar de que dice que somos recurseros, ingeniosos, ¿por qué no es innovadora? Y yo creo que una primera reflexión que quiero instalar es el hecho de que nuestra sociedad no reditúa a las personas innovadoras, ni económica, ni a nivel de prestigio. Todos hemos crecido, con, con el, por lo menos que los que tenemos un poco más de años, con el, el, el, el paradigma de, del tipo innovador, el científico loco, ¿no? Este tipo que hace un montón de cosas que no sirven para nada y al final, bueno, de repente una por ahí le acierta y hace plata con eso, pero no es, no es algo que sea sistemático ni que sea algo que, que genere un, una, una dinámica de, movi, de movilización social para para la gente. Nadie, en, en ninguna otra sociedad, se tratan de poner tantas eh, superestructuras para enseñarnos a innovar, este, direcciones generales en los ministerios para que aprendan las... Em no, en las sociedades que son innovadoras esto es una, esto, esto, esto es una, una, una, una reacción natural a las necesidades de sus propios mercados. Y observemos, creo, un poco las sociedades que son unas innovadoras y veremos cómo se comportan frente al innovador. El innovador es una persona que es redituado económica y socialmente de una manera inmediata. Y creo que eso, por eso debemos empezar a, a pensar. Gracias. Sí, buenas tardes. Sí, eh, mi nombre es Rocío Echevarría. Yo vengo en representación del Ministerio de Relaciones Exteriores. Y como ya me adelantaron por aquí, eh, ¿qué es lo que puedo yo estar haciendo en, esta, en este panel, verdad?, eh, es una pregunta muy válida, sin embargo tiene una respuesta. Eh, yo pertenezco a la Dirección de Ciencia y Tecnología, eh, de la Dirección de Asuntos Económicos del Ministerio eh, y venía un poco eh, para poder eh, eh, comentar la, la, la exposición, eh, pero también quería eh, comentarles en ese marco eh, lo que nosotros, Cancillería, venimos haciendo desde nuestro... Nuestro sector, eh, respecto a lo que es el mercado digital regional. Eh, en este marco de la Alianza del Pacífico, eh, se ha desarrollado, se ha conformado un grupo de, que ve precisamente los aspectos digitales de, de, de esta alianza. Eh, entonces... Estamos tratando de poder armar un grupo de trabajo que vea todo lo que se llama la agenda digital y abordando básicamente dos eh, medidas, eh, lo que es eh, el, el desarrollo del de mercado digital y, la, y la, la promoción de la industria TI y de los emprendimientos digitales. Eh, precisamente en el sentido de, un poco yendo en la línea de la exposición de... Eh, que nos precede eh, con relación a lo que es la el, el desarrollo de la, de, las de la industria T eh, nosotros hemos podido tener una reunión hace una semana con, eh, con los países de la Alianza y hemos acordado eh, poder eh, eh, complementar o desarrollar estudios que puedan diagnosticar la situación del desarrollo de la de, de esta industria de TI y poder, eh, poder eh, identificar cuáles serían las, las eh, posibilidades de desarrollo en esta área de, de integración de, de la alianza y con miras un poco a poder eh, no solamente participar en este mercado, sino también eh, poder eh, salir a, a, a competir en otras en otras áreas. Eh, Aparte de esto, yo quería comentar un poco lo que, lo que señaló nuestro expositor eh, referente a la tecnología, de, al internet para la producción, habló de, los, de las habilidades que se necesitan ahora para poder eh, eh, estar a la, a la vanguardia en el desarrollo de esta industria y poder eh, asimismo eh, estar al, al nivel en la, en la competencia. Eh, solamente eh, comentarles que lo que está ocurriendo ahora en, es básicamente un, un vaciamiento en los mercados de trabajo eh, se genera una polarización por la falta de, de, de fortalezas en estas habilidades STEM eh, esto es uno de los temas que nosotros en el trabajo de Alianza del Pacífico hemos podido recoger como, como atención a las brechas digitales que se están, que se, se presentan, no solamente en esta área del mercado laboral, sino además también en lo que vienen siendo los territorios aislados o un poco atendiendo la equidad de, la falta de equidad de, de género, ¿no? Entonces, yo lo dejo por aquí en este momento, y luego podemos. Perfecto. Solo un, un ratito, Rodrigo. Eh, el, estamos en, en principio. Ustedes tienen unos, unas fichas donde podrían ir escribiendo sus preguntas. Entiendo que luego para hacer para alcanzarme las preguntas por escrito, eh, para poder hacer las preguntas a, a, a la mesa en función de que estén escritas. Sí. Gracias. Sandro, muchas gracias y buenas tardes a, a todos. Voy a tratar de ser muy este, breve y conciso para que nos dé tiempo de, de pasar con los demás. El, el estudio, felicitaciones, creo que es muy, muy bueno, creo que es muy oportuno, muestra eh, en realidad dónde son los puntos en donde hay que fijarnos para poder mejorar la situación de un diagnóstico que creo yo compartimos todos. O sea, el, la problemática es la región, eh, en este caso, particularmente en Perú, no estamos aprovechando bien las oportunidades que nos deja el mundo digital, es decir, deberíamos tener mayor presencia en Internet. Yo, yo sí creo que, que valdría la pena como ejercicio hacer la comparación de este estudio y ponerlo frente a otros que se mostraban hace algunos años, no antes y después de internet, porque antes de internet yo creo que las barreras eran mucho más grandes, mucho más complejas, hacer un negocio era casi casi imposible. Yo creo que ahora si bien hay algunos retos, si bien hay que mejorar alguna parte del entorno habilitador, es una historia completamente diferente yo trabajaba antes en mi pasado pasado en una consultoría de negocios y generábamos una, una publicación mensual que se llamaba haciendo negocios en y, y distintos países ¿no? y entonces ahí si sí te veías cuánto tiempo tardabas en abrir un negocio, más o menos como en los mismos cajones que ponían pero sin internet, o sea era a pie ¿no? y esto claro que nos muestra eh, dificultades que hay pero yo creo que ni de lejos son ahí, porque internet es esta plataforma que se nos presenta para poder innovar, ¿no? hace esta famosa frase de la innovación sin, sin pedir permiso, ¿no? la idea de hacer negocio en el garage y todas estas cosas y en general los unicornios que también por ahí nos comentaban, eh, se puede, yo creo que las puertas están abiertas, yo creo que desde luego que nos hace falta este mejorar en ese sentido. Lo menciona el estudio, lo menciona de hecho muy bien y de forma muy puntual, no como una barrera, pero como algo que nos está impidiendo aprovechar esa ese potencial, es justamente la parte del emprendedurismo, de las capacidades que tenemos que tener como peruanos, como latinoamericanos, para poder generar esos negocios en Internet. O sea, porque la plataforma ahí está, no es, diferente, no es muy diferente arrancar el negocio desde Perú que desde, a lo mejor, Canadá. Hay algunas, digamos, diferencias de, de, de, de otra parte del entorno, pero el Internet en las puntas, no hace esta distinción, o sea, no hay una diferencia en cuanto al potencial, ni siquiera, y si mantenemos una Internet libre, abierta, única y global, pues tampoco el mercado va a estar limitado de, de ningún lado de, de la orilla donde lo veamos. ¿no? Entonces yo creo que eso valdría la pena hacer énfasis. Nosotros, desde, desde nuestra perspectiva en ICANN, ahorita les voy a, a, a enseñar un video muy rápido, pero antes de eso, este, eh, claro que estamos preocupados que no haya una participación en el mercado de registros y registradores de dominios de latinoamericanos eh, tanto como hay en otras regiones o sea, y es decir, es una proporción más baja de lo que normalmente representa la participación latinoamericana eh, en el mundo ¿no? entonces eh, con esa preocupación es que hemos lanzado un centro de emprendedurismo en internet eh, en sociedad con el gobierno de, de Paraguay y otros socios estratégicos donde la idea es justamente crear o generar o desarrollar las capacidades en el emprendedor latinoamericano para que se anime a emprender este tipo de negocios. Desde luego que lo nuestro empieza con el tema de, de, de, de dominios, de registradores o, o de registros, pero la idea es que se vaya madurando, porque hoy día el negocio, entre comillas, de registrar dominios en internet es, es limitado, entonces tiene que pensar en hacer una estrategia digital mucho más grande desde luego que va junto con el almacenamiento, ¿no? el tema del hosting, desarrollo de páginas de internet, etcétera, pero más allá, cómo ayudar a la gente a emprender en internet. Entonces, uno de los ejemplos que… bueno, ahí está el centro de emprendimiento, ya tuvo su primera eh, entrenamiento presencial, ahora vamos a hacer este, algunos entrenamientos virtuales y luego algunos otros para generar también esta capacidad de entrenar entrenadores y que ellos a su vez puedan ayudar a esto. Eh, el video que les voy a mostrar rápidamente dura muy poquito este habla sobre, no sé si ustedes sepan pero en, o, o, o, o se hayan enterado de este programa de los nuevos dominios eh, genéricos de primer nivel miren ¿no? en el 1985 todos los, los ¿podemos pararle con una pausa por favor? bueno para siempre lo vamos a parar es una pausa dramática pero es una, es una pausa. pausa dramática pero bueno, este eh, eh, va a pasar muy rápido, si sí, sí, sí, se resuelve, pero lo único que quiere mostrar este dominio es que hace, hasta hace muy poco solamente había, o sea, en el último nivel de Internet, es decir, lo que hay hasta la derecha del, del, del punto, el último punto, son los dominios genéricos de alto nivel. Eh, de alto nivel. Pueden ser genéricos o pueden ser de código de país. Los de código de país es como el punto P. ¿no? Entonces, de esos, pues evidentemente hay cerca de 200, que es casi como el mismo número, mismo número de, de países. Espérame un, po un poquitín, porque si no ahí con pausa, nada más este, existe igual que el número de países o, o ay, pausa, pausa. Eso. O, o territorios ¿no? y los genéricos hasta hace poquito solamente, hace tres años había solamente 22 ¿no? .com, .net, .org que terminan con eso, hubo un programa eh, abierto donde podían solicitar casi cualquier cosa al, al final del punto hoy día hay 1500 eh, autorizados, se recibieron 2.000, muy pocos de ellos de nuestra región, solamente 24. Les digo, más o menos, deberíamos haber esperado más un 10% de esos 200, al menos. no Entonces Hay un problema por ahí que queremos este, mejorar y que el centro de emprendimiento trata de hacer. Ahorita van a ver un paneo muy rápido, la silla sin pararle, este, sobre cómo se han ido agregando estos. Los primeros, obviamente, los primeros años 88, todos son. Delegaciones de códigos territoriales, no 1990, 1991, ahí está el, P, el punto P en el 91 delegado, que por cierto está cumpliendo 25 años ahora, muchas felicidades a, a Rolando y a su equipo. Y eh, aquí tenemos todavía estas delegaciones, ¿no? todos si ven su código de dos letras y empiezan a darse los genéricos, ¿no? ya .vis, punto, punto, bis, punto .pro, antes de este gran programa existían, estos son los 22 que les decía, y de pronto en el 2014 empiezan a sumarse todos estos. Estos existen, ya están delegados en la, en, en la red y ustedes podrían ver ven por ahí este ciudades, este, que están haciendo por cierto muy exitosos, este comunidades, conceptos, este etcétera. ¿Cuántos de ustedes sabían que existía esto en internet? No? Y ustedes podían haber, este, bueno todos podemos todavía eh, pedirlos. Seguramente habrá una, una, una siguiente ronda. Pero estos son los 1.500 dominios genéricos de alto nivel que, existe, que hoy día existen en, en Internet. ¿No? Entonces, bueno, algunos ya, ya se están haciendo ideas, ¿verdad? Pero bueno, esa es, es un poco también la, la, la idea. O sea, porque todo esto acompañado a lo mejor de un concepto de estrategia digital o de marketing digital puede ayudar a la gente a emprender los negocios, no solamente en este aspecto de los dominios, pero sí en, en general. Yo creo que nada más la, la, la dejamos por aquí, les agradezco mucho el, el tiempo. Gracias. Gracias. Eh, sí, tengo algunos comentarios de la presentación. Quería, quería presentarme, soy Debbie Jaffe, soy inversionista Ángel y también mentor eh, emprendedor en Endeavor Perú y también en Utec Ventures pero uh, trabajé 14 años para Google acá en Latinoamérica y también en Silicon Valley. Entonces, estoy muchos años en eh, industria de tecnología, en emprendimiento y, y lo que me gustó del reporte es, eh, aparte del final, cuando hablan de las barreras y quería comentar las tres barreras principales que comentaron, eh, uno eh, es talento, ¿sí? Buscando, y estas cosas que yo veo personalmente, para que también escuchamos de, de emprendedor, cuando nos cuenta cuáles son sus problemas, qué necesitas más en el pollo del mentor particular o para red de Endeavor Internacional. Y talento es uno importante para el Perú más que todo. Eh, ingenieros, eh, pero está, está cambiando, ¿sí? a veces encuentra gente de otros países pero creo con programas como Laboratorio, laboratoria que está gestionando uh, ingenieras mujeres, pero también UTEC y otro enfoque de educación, va, va a venir. Eh, del lado de la cultura, también estoy de acuerdo, pero no tanto como antes. Eh, hoy en día, de tener un startup no siempre significa dos patas en garaje con suéter, eh, con capuche. Yo veo, personalmente, ex banqueros, eh, gente mayor, entre comillas, eh, también dos chicos en su garaje también, eh, pero la gente está más dispuesta al ries, a riesgo. Antes, sí, para salir del banco, del retail, de la familia, de la negocio de familia, era algo de locos. Yo creo que en gran parte es, eh, no, sí, ya estamos en dos, Do, 2017, pero también yo creo que programas de gobierno como Startup, Innovate, te da un sello de aprobación a, la, a los padres, eh, pero también a, la, a las esposas y esposos eh, que no soy loco, si mira, el gobierno me va a dar miles de miles de soles, debe ser algo aquí, pero yo creo que está, está totalmente, estoy totalmente de acuerdo y también tú tocaste ese tema, pero está cambiando y ese es un una um, sociedad de conjunto con el sector privado y el gobierno y tercer tercera barrera que mencionaste es eh, financiamiento y eso también va cambiando impulsado también por el gobierno pero también en el último año han, hemos lanzado la eh, red de inversionistas Perú, Perú Investors Network con varios eventos también conjunto con Angel Ventures Perú que también están impulsando ...hay cinco redes de inversionistas Ángel... ...en Perú, activos... Eh, ...lo de Angel Ventures que conozco mejor... ...son docenas de participantes... ...y ¿no? eh, también hay, he escuchado... ...me han acercado de fondos de tipo Venture Capital... ...también con el apoyo del gobierno... ...para apoyar sus management fees... ¿no? ...se vayan fomentando ese ecosistema... Y, ...y para los que están interesados... ...la próxima semana hay una conferencia de Venture Capital Perú, acá en Lima, en Don Mozart, creo que organizado por Angel Ventures, no estoy seguro, pero eh, sería debe ser interesante. O Se También va cambiando. Y bueno, llegué a Perú hace siete años y medio y tenía la oportunidad de moverme a, a Brasil o regresar a Estados Unidos por trabajo hace seis meses y decidí que no. Y porque quería ser parte de ese movimiento. Estamos en, yo creo que, una época muy mágica acá en el Perú. Y foros como eso, ¿no? Son aprobación de, ya estamos empezando para tener como modo de crecimiento para todo ese movimiento. Tenemos, tenemos preguntas escritas del público. O a sea, sería si dan, se acerquen sin timidez, no lo tengan horror horror escénico, para ir leyendo, ir, ir ganando tiempo, ¿sí? Esa es una pregunta específica para Carlos Guerrero. Ah, perdón. Este vas a contestar tú mismo, ¿no? Es, es un poco retórico, ¿no? El estudio ha identificado la necesidad de crear un organismo estatal que coordine la estrategia para el desarrollo de la economía digital. ¿O los organismos actuales pueden enfrentar los retos actuales de la economía digital? ¿no? Es un poco el, el marco institucional. Si el marco institucional que tiene el Perú hoy es para el, el estudio lo ha encontrado suficiente o no. Sí, yo creo porque no, tío, hasta mientras que en las otras. Sí. ¿Está bien? Bueno, esa es una, una muy buena pregunta. Eh, eh, digamos, es, es, un, es una discusión que no es única en Perú, en muchos países se está dando la discusión de cuál es el, el eh, eh, contexto o el andamiaje institucional ideal para promover la, la economía digital. Claramente, eh, todos, todos, digamos, en, en general en los países, todos los actores quieren promover la economía digital quieren que el país sea eh, más productivo que haya una mayor digitalización pero a la hora ya de eh, transformar las instituciones para eh, lograr esto se encuentran barreras políticas barreras de coyuntura etcétera que hacen difícil hacer una transformación completa cierto eh, lo ideal sería tener eh, un eh, no sé un ministerio de la economía digital trabajando de la mano con unas, eh, unas agremiaciones fuertes, con un sector académico fuerte, todos trabajando muy de la mano y cooperando eh, para eh, avanzar en estos temas. Pero si uno mira en los países, eh, esos procesos toman mucho tiempo, son muy difíciles de implementar. Eh, y digamos Yo soy más de la línea de cómo eh, con, lo que, con unos cambios pequeños se puede dinamizar eh, el ecosistema eh, digamos en el corto plazo y empezar a generar unas... Eh, victorias tempranas y unos eh, avances en el corto plazo, ¿cierto? Entonces, eh, sí, claramente hay una necesidad, eh, pensaría yo, en, en Perú de una mayor articulación. Como mencioné en el estudio, la economía digital eh, plantea una oportunidad de alinear la oferta de soluciones digitales, de innovación digital, con la demanda en los sectores productivos, ¿sí? ¿cierto? Eh, y esta alineación de oferta con demanda pues requiere una serie de eh, articulaciones no solamente del sector público sino también desde el sector privado entonces sí va a ser muy importante o será muy importante que hayan más eh, una mayor articulación una mayor un mayor diálogo entre las diferentes entidades del est de, del estado y entre el estado con el sector privado y con la academia para poder generar este diálogo y esta mayor eh, eh, ma mayor articulación, pues un, un, una entidad eh, digamos que esté pensando este tema puede tener un rol o puede, digamos, puede ser importante. Y ahí es donde mencionan el estudio que este nuevo viceministerio eh, puede tener un rol muy importante eh, para eh, promover esta digitalización de la economía. Obviamente, eh, digamos, se necesitará o será muy importante también, en general, eh, un, un apoyo de, del nivel de presidencia, un apoyo del, del nivel de eh, digamos las entidades que manejan el presupuesto público para poderle dar eh, digamos un, un poco más de importancia en términos de inversión pública a estos temas, pero creo que eh, un, un, un viceministerio de TICS es una es una muy buena eh, punto de partida institucional para empezar a dinamizar estos aspectos. La pregunta que viene es para ti, José Antonio. ¿Tú esperas que te la haga porque creo que... ¿Querías contestar sobre esto? Sí, quería... Creo que vas a poder contestar ambas cosas okay. al mismo tiempo. Es una reflexión, empiezo con una reflexión. ¿no? <risa> Considero que el principal problema de los empresarios, comerciantes, y emprendedores es el Estado peruano, o más claramente las personas que están en el poder, que en lugar de apoyar o incentivar, solo ven a las personas como su alcancía personal abusan con trabas e impuestos, los cuales desanima a los ciudadanos y genera la informalidad. ¿Qué opinión tiene usted al respecto y alguna sugerencia para los funcionarios del Estado? Bueno, existe una posición medio filosófico-política que se llama el ser libertario. Yo un poco soy libertario, un poco anarquista en ese sentido, y considero que verdaderamente uno de los más grandes obstáculos, no solo para el empresario, sino para en general, para el ser humano, es el Estado. Aunque parezca difícil pensarlo y decirlo así y suene escandaloso, es la verdad porque normalmente es, eh, más, más, eh, nos genera cortapisas y nos de, desvía de lo, de lo que nosotros libremente deberíamos poder alcanzar en un, en un estado de libertad ideal que realmente no está, pero deberíamos buscarlo no a través del Estado. Cuando yo hablaba uh, anteriormente del, del, del tema de que a veces siento fuerzas esquizofrénicas, desde siendo yo un, un empresario TIC al estar en medio de empresarios que son del viejo cuño, también siento un poco esa esquizofrenia cuando trato de colaborar con la experiencia que tengo, yo tengo 34 años en, en, este, en este mercado eh, con, con el gobierno y lo hago con muchas ganas, lo he hecho desde prácticamente el siglo pasado, aunque suene viejísimo, pero este, nosotros creemos, y, y desde la Cámara de Comercio, ya no me dejará mentir una persona que está presente, que fue el padre de, de esa idea originalmente, Fernando, este, el año 2004 nosotros creamos el Consejo Privado para la Agenda Digital. ¿Por qué? Porque nosotros entendimos que la agenda digital del privado y del público no podía ser una sola. Nosotros hace más de 10 años, 13 años en particular, ...concluimos que la dinámica y los objetivos de ambas agendas digitales no eran las mismas. El empresario tiene que trabajar con lo que está y generar riqueza, esa es su tarea. El Estado no, el Estado a es subsidiario, busca el acceso universal y tiene, y tiene otro tipo de expectativas. Claro, ambas agendas tienen vasos comunicantes, pero al final, en el día a día, tienen tareas específicas diferentes... El, el gran problema que tenemos acá es tratar de meterlos todos en un saco y hacer una sola agenda digital. Y el privado y el público al final no se entienden. Les decimos una cosa, entienden otra. Toman, como les ponía un ejemplo al mediodía, les damos un camarón y le sacan una patita y nos ponen en la, en la foto como, nosotros, como si hubiesen puesto todo el camarón. Y dicen, no, es el, los privados han venido y han sugerido eso. No, mentira, nosotros no sugeríamos eso. Decíamos otras cosas completamente diferentes. Al final, lo que sí nosotros postulamos es que se tiene que institucionar de alguna manera una instancia que eh, englobe al nivel más alto la instancia privada y la pública en lo que nosotros hemos llamado nuestro plan máximo, el Consejo Nacional de la Sociedad de la Información, en la que estén presentes todos para discutir los grandes temas, no el, task, el día a día, no los, los pequeños objetivos, porque no son los mismos. El gran problema durante estos 13 años que hemos tratado de empujar el carro y a tra tratar de inocular en el, en el Estado la visión que nosotros teníamos, a contramano de mi, mi, mis propias ideas, que son que el Estado es el problema, hemos tratado de ayudarlos y no hemos podido porque justamente ellos tenían otra visión, otra dinámica y además un problema adicional. Venía un cambio político y salían todos los interlocutores, entraban otros a los que había que otra vez eh, evangelizar. Ese era un problema terrible. Eso ha pasado y, y seguirá pasando mientras no generemos un nivel en el que el, el, se, se ponga por, por encima del gobierno el, el, una instancia en la que nosotros podamos tener permanencia de las ideas que nosotros estamos comunicando. Sí, Entonces, yo, yo quisiera, so, para, para cerrar eso, una pregunta directa a ti sobre ese tema. Entonces, es muy puntual. Y dice, ¿si ¿sí crees que es importante crear el viceministerio TIC? Eh, para mí es ins absolutamente insuficiente. Y coincido con el señor de Afín que estuvo en la mañana porque nosotros necesitamos que... Eh, nos presentaron los señores del Consejo Nacional de Competitividad, que lastimosamente es un poco se desarmó todo el trabajo que, que hicimos hacia finales del gobierno anterior con ellos, sacrificamos de nuestro tiempo como privados, los acompañamos. Nos mostraron un, un informe de, Katz, de Raúl Katz, en el que decía el cambio más importante en el momento en que un, una, una colectividad, un país, una economía, hace el clic, hace el cambio, es cuando hay una... Una, una toma de, de responsabilidad de tipo político al más alto nivel, más que los las tareas que todas estas son muy buenas, todas las recomendaciones son muy buenas, pero el cambio se hace cuando hay ese ese tipo de, de asunción a nivel más alto de la estructura de, del gobierno, en este caso de mi enemigo el Estado, ¿no? Pero a ese nivel. ¿No? entonces ¿Qué es lo que ha pasado? Que al final, si vamos a tener a, a un nivel muy alto, viceministerio es insuficiente, tenemos a alguien que le esté hablando al, al nivel más alto político a la oreja, y eso solo podría ser en la estructura del, del, del, del Estado como está, en el Consejo de Ministros. No hay una instancia menor. Aún así sería insatisfa, eh, insatisfactoria, pero si no hay más, tendríamos que eh, instalar y poner nosotros al presidente. ¿no? A ver, ya lo haremos, ¿no? Gracias. Eh, otra pregunta para el estudio, para Guillermo. ¿Considera que el TISA, Trading Service Agreement, aborda adecuadamente o incluso, se aborda adecuadamente o incluso si debe abordar aspectos como neutralidad de red y transferencia de datos? Es una pregunta. Este del es el Sí, sí, sí. Me lo saco de circulación. Me queda acá? una pregunta sobre el estudio o sobre el... Right Services Agreement. no sé. Sobre Tisa, estaba dirigida a ti, por eso te la he hecho, pero puedes, puedes llevarla a la mesa. Si sí, quieres. sí, sí, la llevo a la mesa. <ríe> De repente Rodrigo nos puede, nos puede ayudar con ella. <ríe> a ver, otra vez. Sí, si sí, no, ahí tal. ¿Considera que el, el TISA aborda adecuadamente o incluso si debe abordar aspectos como neutralidad de red y transferencia de datos? Pues no, no conozco el acuerdo, pero lo que sí puedo decir es que no creo que deba incluir provisiones de neutralidad de red de ninguna forma. Este, a lo mejor como pronunciamiento político sí, pero de qué otra forma se lo podría imaginar, ¿no? O sea, sí debería de prevenir la neutralidad de red, pero cómo sería esto quién hizo la pregunta a lo mejor nos pueden ayudar a ¿Qué pasa que se está negociando en secreto? razón no lo sabemos. Vale, nada, digamos el Parece que la agenda es muy secreta. Y quería agregar una cosa a propósito de mi colega acá de, de, de relaciones exteriores. Una, una de las cosas interesantes eh, que nosotros eh, eh, reflexionamos a manera de think tank en el consejo privado para tener digital CEPAC, era el hecho de que había un aparente conflicto en los conceptos tradicionales de competitividad. La competitividad del empresario viejo Cuño era reducir precios, pagar menos, abaratar los costos, a, eh, poner este insumos de menor calidad. Entonces tenía mayor margen o pedirle al Estado que lo protegiera respecto a la llegada de, de, de la competencia. ¿no? eso es inaceptable ya en un entorno globalizado. ¿no? Entonces, la, ¿cuál es la, la, la, la, este, la vacuna contra eso? La, solo hay una, y es eh, aprovechar las ventajas de la globalización a través de la innovación, considerándonos un mercado acotado, pequeño, prácticamente... Este, minúsculo como es el peruano, y pensar al mundo como el mercado de, de, de que, podemos, al, que podemos apuntar, sea como emprendedor, startup, empresario tradicional, como sea, ese es el mercado que tenemos. Y tenemos a la más grande transnacional peruana, que es el Ministerio de Relaciones Exteriores, que debería estar justamente para ayudarnos en eso, debería, en cada país que tiene presencia, debería estar haciendo una promoción, como creo que de alguna manera está intentando o empezando a hacerla, para que nosotros podamos colocarnos ahí. Ahora tenemos la ventaja que ni siquiera tenemos que tener el producto terminado para empezar a venderlo, por el tema de la digitalización. Y ahí viene una pregunta para, para Rocío, entonces aprovecho y hago carga un montón. Hay varios espacios de intercambio y análisis sobre agenda digital y en general el tema de la sociedad de la información, transformación digital, gobierno digital, el Tratado del Pacífico, e del el AC, ¿no? Eh, OECD, otros... Cómo se interrelacionan entre sí desde la mirada del gobierno peruano. ¿No? Es decir, hay una agenda de representatividad, no hay, hay un eje, hay una mirada estratégica desde relaciones exteriores en todos estos espacios internacionales. Sí, gracias. Eh, bueno, quería empezar primero eh, hablando sobre la necesidad de poder eh, tener una articulación a nivel Perú. Eh, sobre estos temas de economía digital y comentarles nada más que por ejemplo en, ahora en México en la reunión de, de Alianza del Pacífico eh, se notó mucho la, la, el disgregamiento que existe para abordar este tema aquí en Perú eh, son instituciones por separado cada una ve la parte que le toca y, lo, y como puede muy a diferencia de México, Chile o Colombia que tienen un ministerio TIC aunque resulte para José Antonio insuficiente de repente un ministerio la, la posibilidad de coordinación es mucho mayor, MTC ni siquiera pudo ir por recursos problemas internos, en fin, no pudo ir tratamos de hacer una comunicación eh, remota pero no se pudo eh, Pero bueno, ojo que no es un tema solo de eso, ¿no es cierto? No hemos, sí. no hemos reducido, creen que reduciremos la pobreza si creamos el Ministerio de la Pobreza, ¿no es cierto? <risa> hemos cre no, hemos reducido, hemos eliminado los problemas de la inclusión con el MIS, ¿no? Yo creo que hay que tener ahí un, un intermedio, ¿no es cierto? Mire, no hay peor política pública que, que, que se pueda hacer si no es considerando primero la, la opinión de los privados. Al final esto es un tema de personas y la participación debe ser... Eh, eh, equitativa sino, sino primordial ¿no? eh, respecto al tema de la, del enfoque de Cancillería para poder participar en, en agendas digitales en, en diferentes esquemas de uh -huh. integración estos, eh, este tema de agenda digital o la participación de Cancillería básicamente ha empezado por el tema de, de Alianza de Pacífico eh, con lo que respecta a APEC, está también tratando de, de, de profundizar o incorporarse un poquito más. Eh, mayormente este tema de comercio es tratado por Minicetur. Mi Nuevamente, aquí también surge un problema a veces de, de, de, de falta de coordinación o de querer eh, de repente eh, proteger celosamente los, las respectivas competencias. Eh, pero lo que hacemos con Cancillería es básicamente pro, eh, preocuparnos por lo que es el relacionamiento a, a nivel estados y tratar de sacar el, de llevar adelante una agenda digital pero siempre teniendo en cuenta las, la posición de, de cada sector para, para determinada área ¿no? perfecto, sí Rodrigo por favor sí. es que ahora que estaba este, respondiendo a la pregunta me vino a la mente que en realidad creo que esta problemática no es exclusiva del Perú, en realidad es bien complicado, o sea, la, la, en, pensando en Cancillerías o en Ministerios de Relaciones Exteriores, pues sí vamos a, a tener una visión coordinada de una agenda digital nacional, ¿no? pero entonces dirían cuál es la agenda